Desde hace un tiempo que se viene anunciando que en el 2024 va a haber cambios importantes en Day Y debido a que quinta edición lleva varios años vigente, la sospecha principal era que sí iba a cambiar de versión. Luego del D&D Direct de la semana pasada, nos enteramos que había muchas más sorpresas. Vamos a verlas juntos. Suscríbete al canal ahora, convertite en un taberniturero de la taberna de rol y consigue ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un de 20 adicional para entender estas novedades. Queremos agradecerle a WJ Lacer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? ¿Torres de dados, cajitas, minis y más? Fíjate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernitureros, vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. La quinta y actual versión de Dungeons and Dragons se publicó en el 2014, haciéndola la versión con más tiempo de vigencia hasta la fecha. Como dijimos, de a poco fue corriendo el rumor sobre esta misteriosa fecha del 2024, a la cual se le fue atribuyendo un cambio a la versión 6 de Day Death, algo que no estaba tan lejos de la verdad. En el D&D Direct mencionaron muchas cosas interesantes. Una de ellas es que parece que Wizards of the Coast está trabajando en una plataforma oficial de D&D para jugar rol online. Mostraron también el manual de Dragon Dragonlands. Y lo último, y que nos importa a nosotros contarles en este video, anunciaron que va a salir One dd &D. Según explicaron, van a usar la quinta versión como base para traernos todo lo nuevo que va a salir en el futuro, haciéndola compatible con lo que se viene a diferencia de otras versiones. Una de las cosas más interesantes que compartieron fue un Arcanos Desenterrados gratis para cualquiera que tenga una cuenta de Alian Nos ofrece un pequeño vistazo de algunas cosas nuevas que nos podemos llegar a encontrar en el futuro del juego Lo primero que me llamó la atención en el documento es que va a ser el primero de una serie de Arcanos Desenterrados Lo que quiere decir es que vamos a poder ir testeando las cosas que salen para el 2024 y esperamos que estos nuevos artículos salgan en los próximos meses. La lista de cambios en este documento empieza con las razas. Pero la primera línea dice, Después de elegir tu clase, es tiempo de elegir el origen de tu personaje. Que puede parecer un detalle menor a simple vista. Pero el manual de quinta comienza por la raza y la clase es lo segundo. Así que en este caso suponemos que elegir la clase va a ser el primer paso en esta nueva versión antes que las razas. El origen de un personaje va a tener tres partes raza, background y lenguaje. Antes de adentrarnos en las razas hay un pequeño apartado que habla de la posibilidad de tener personajes que son hijos de padres con razas diferentes. Tanto en versiones anteriores como en quinta existe el semi-elfo o el semiorco, por ejemplo, para representar estas dualidades, que traía más preguntas que respuestas a la hora de crear personajes. Si mi papá es elfo y mi mamá es una enana, ¿qué raza soy yo? Se ha hablado mucho luego de este anuncio también sobre lo raro que quedaba el semi antes de la raza como quedaba a entender que se trataba de una persona casi algo o incompleta este cambio, como lo vemos, por lo menos de momento podría tratarse de un intento por mejorar este aspecto el apartado además, ofrece la posibilidad de elegir una raza para los rasgos mecánicos, es decir lo que tiene cada raza, como la velocidad, tamaño, rasgos especiales, lenguaje y tiempo estimado de vida y después, usar los rasgos estéticos de cada uno para decorar a tu personaje. Algo muy interesante que cambiaron acá es que algunas razas nos permite elegir la categoría de tamaño que va a tener nuestro personaje, dándonos todavía más opciones a la hora de customizarlo. Otra cosa que vemos cuando llegamos a las razas es que ninguna tiene bonos de característica. Estas fueron un poco controversiales en el pasado cuando se cambiaron muchas cosas en el momento que salió Monstruos del Multiverso, y la solución fue darle versatilidad a repartir los puntos. En los rasgos especiales vamos a ver lo característico de cada raza. Por ejemplo, los humanos ganan inspiración después de un descanso largo. Empiezan con una competencia de una habilidad y una dote. Y en cuanto a las razas que podemos encontrar en el Arcano Desenterrados, vemos las siguientes. Humano, Arling, Dracónido, Enano, Elfo, Gnomo, Mediano y Orco. Cada una de estas va a tener rasgos que no tenía antes como visión en la oscuridad para los Dracónidos y los característicos que ya conocemos como su arma de aliento Los Arling son una raza nueva que según se entiende va a englobar muchas de las razas con rasgos animales lo que va a permitir que lo manipule lo suficiente para que pueda jugar o crear personajes con rasgos animalísticos Otras razas como los elfos y los gnomos nos traen linajes para diferenciarlos todavía más de los otros con su mismo ancestro Hasta acá lo que veo de las razas me gusta mucho Si bien los cambios a cada una todavía no son enormes Siento que se alejan lo suficiente de la versión actual para sentirse nuevos, pero no tanto como para desconocerlos. Luego de esto, tenemos a los backgrounds, donde se ve un incremento de modificaciones que llama la atención. Estas cosas nuevas van a hacer que el background del personaje tenga más peso, tanto en la creación como durante el juego. Ya que todo lo que hizo durante su vida, hasta que decidió irse a aventuras, va a darle las herramientas que necesita para su futuro. Algo bastante lógico si me lo preguntan. Primero y principal, ahora cada uno va a tener bonificadores a las características Todos un más 2 y un más 1, algún stat específico acorde al background Y para mí tiene sentido Analicemos el siguiente ejemplo El background gladiador te da más 2 a fuerza y más 1 a carisma Si durante toda tu vida fuiste un gladiador Probablemente tengas un poco más de fuerza que el promedio de la gente ¿no? Después nos dan competencia con dos habilidades Un set de herramientas, un lenguaje, una dote y equipo inicial Lo nuevo de esto es que antes no todos los backgrounds nos aseguraban las herramientas Y muy pocos, de hecho solo los más nuevos, nos daban dotes Como sabemos, las dotes son un pequeño paquete de beneficios que el personaje tiene una vez que lo elige Y esto de empezar con una es algo que se venía sospechando desde hace un tiempo Es otra de las cosas que me parece muy bien porque no podemos elegir cualquiera, solo podemos elegir una dote de nivel 1 y por suerte los arcanos desenterrados nos traen una lista de dotes de este nivel en versiones anteriores era muy común ver que cada una tenía requisitos como nivel o incluso otras con anterioridad en quinta cada dote era algo único no se vinculaba con las demás a menos que se activaran en la misma vez por alguna mecánica y la última cosita sobre las dotes es que además de requisitos también viene un apartado que se llama repetible, que indica si podés elegir esa el dote varias veces. No es algo nuevo, pero ahora tiene su lugar. Todo lo demás se mantiene. Más o menos lo mismo, son varios beneficios juntos que el personaje va a tener. La cosa no termina ahí, porque además de todo este sorprendente material para crear personajes, hay algunos cambios a las reglas muy interesantes. De hecho, a las tiradas de 20. Una de las cosas que se está probando es el término de 20 test que va a englobar cualquiera de los tres tipos de tiradas de habilidad, de ataque y de salvación Hay también un par de reglas con las tiradas que hacen todo un poco más llamativo Sacar un 1 en un D20 test significa un fallo Por otro lado, sacar un 20 se considera un éxito sin importar los bonificadores Esto puede parecer obvio, pero actualmente según las reglas escritas lo que importa en las tiradas de habilidad es el bonificador, no el resultado del dado por supuesto que los DMs al final del día nos tomamos ciertas libertades con esto de acuerdo a cómo nos gusta jugar. Ah, otra cosa sobre el D20 es que sacar un 20 nos da inspiración si no teníamos antes. Y si es una tirada de ataque, es un golpe crítico que va a duplicar los dados del daño que tira tu arma. Solo los dados del daño. Si tu arma no tiene dados de daño, por ejemplo el ataque desarmado, no se duplica nada. Algo notable, que tengo entendido que se trajo de cuarta edición, es la separación de la magia en tres categorías arcana, divina y primal. La magia arcana es la que se puede estudiar y sale del multiverso. La magia divina se consigue mediante adoración y servicio a dioses o seres de otro plano. Y la magia primal sale de la naturaleza. Además de esto, tenemos una pequeña lista de hechizos respectivos de cada una de las magias para poder probar. Hay otros detalles más en el documento que recomiendo leer, como las condiciones pero los que mencioné son los que más me llamaron la atención a mí. La idea de esto es probar lo que tienen pensado para el futuro. De hecho, si ustedes lo prueban, pueden aportar al testeo, haciéndole a Wizards of the Coast, una devolución en la misma página donde se descarga este documento. Vamos a dejar el link en la descripción. Una nota importante que queremos avisarles. Por ahora, no está la traducción al español. Por eso también nos resultó importante detallarle una lista con las cosas que nos actualizaron es seguro decir que hay mucha especulación en cada una de las cosas que aparecen en este último documento Internet estalló en teorías y opiniones Pero algo que nos gustaría recalcar, ya mencionado gracias a Puel, el bardo del D&D es que hay una suerte de tendencia en los últimos arcanos desenterrados de presentar material que se modificó muy poco luego de publicarlo porque tenían cosas que funcionaban muy bien Pero falta mucho para sacar conclusiones sobre One D&D Así que hay que esperar al próximo Arcanos Desenterrados que con suerte nos trae algo sobre las clases y subclases. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a estrenar una review de las aventuras oficiales seleccionadas por nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué cambios les gustaron más? A mí me gustó mucho lo de darle peso al background. Siento que va a ayudar a rolear y a dirigirle mejor a los personajes. De hecho, lo mencionamos mucho en los anteriores videos de consejos para jugar, así que esperamos que les sea útil. Nos vemos en el próximo video. Hola, te aventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. En el día direct mencionaron muchas cosas interesantes. Una de ellas es que parece que Wizards of the Coast está trabajando para dije cualquier cosa. Sí, Horrible fue pues. eso. <risa> Después nos das. Después. Dios, León, ¿qué te pasa? Estoy res. Me olvidé cómo grabar videos. ¿Verdad? Eh, vamos a lo siguiente. Te podemos golpear muy fuerte en la cabeza para que te desmayes. Que sería una forma de rebotear el cerebro. Claro, sí, sí, sí, sí, reseteé. Te vamos, estás en y miramos el, el calendario dos semanas antes. <risa> claro, cuando sabía grabar video. Claro. Antes, de, antes y después de la crack. Bueno, ¡ey! ¡eh! Hey, ¡Ay! ¡eh! ¡eh! ¡eh! ¡eh! Dale. Hay otros detalles más. Para. ¿De onda? Hoy, por Pero. Con no. el paso podemos usar el dinerosorio grande. ¡No! ¡Ha sido usado! No, no, no, no. Lo quería usar desde ayer. La idea era pegarle en la camisa para reiniciarlo. Mala mía, mala mía. No, intentá de nuevo. Yo pensé que trae la mal martillo. Pero bueno, ahora le. ¡Martillo! Pero ahora le reinicié el codo. Capaz que de lo sirve. Porque tenía la memoria del codo. Claro, tal vez. Hay otros detalles más en el documento que recomiendo que leer, como las condiciones. ¿Qué, qué leer? ¿Qué dije? Que recomiendo que leer. Ok. <risa> Pasa literal, técnicamente tres párrafos, León. Ya Dale. está, ya está, ya lo tengo. Claro. Hace mucho, Neves. <risa> es de buena suerte. mándale mándale mandale. ¿Tú no está corriendo? No. No sé. Ojito. Sí, ahí, ahí lo digo bien, mirá Ahí lo digo bien, mira. Me tiene pinche este. Tiene concreto y ladrillo. Es seguro decir que hay mucha especulación en cada una de las cosas que aparecen en el último documento. No, no. Se está yendo. Sé. Es seguro decir que hay muchas Es pecado... Oh, Sí, ¡Dame más de los ojos! <risa> es que... ¡Gracias! Qué No sé qué me está pasando ¡Mira que ya me tenido que tirar a los chiquititos! O sea... ¿Ten... ¿Me tirás? ¡Habé eso! <risa> yeah. Ponelo, ponelo ¡Ay, Leon! Oh, ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! No te creo, a la, a la próxima cosa tengo cerca de la plancha <risa> <risa> No, no, no, no la leo bien, la leo bien. Dale, pon el bueno. Otra cosa pero propuesto, leí lo bien de corrido. Claro. O la plancha va a ser una sorpresa. Dale. Que con suerte nos trae algo sobre las clases y sus clases. ¿Qué este ya lo tenía? Nos vemos en el próximo video. Listo, está bien, está bien está bien está